Thank you. Hola, soy Natalia Caramerino y soy instructora de un método llamado ISR o Infant Swimming Resource El método fue inventado hace más de 45 años atrás por un señor llamado Harvey Barnett Soy Harvey Barnett my phd is in psychological foundations from the university of florida i'm the developer of a technique and a program teaching infant aquatic survival skills to infants and young children between the ages of six months and six years i was an 18 year old lifeguard and i came home uh, to my parents home just in time to see the ambulance squad putting my infant neighbor in a body bag he had drowned in about three inches of muck and water in a drainage canal and it absolutely devastated me miré I las nubes the dije, and said God whatever it is that I have to do the to negresee this again I will do it. And what you know now I've seen in the waters the result of that deal that I made with God. Mi nombre es Valuto Herrera, eh, soy médica neuróloga eh, y mamá de Santiago. Tuvimos la hermosa experiencia de conocer a Nati en este curso, eh, que bueno que fue más que un curso, eh, un lugar donde pudimos encontrar eh, lo que queríamos que era el tema de la prevención, poder adelantarse y evitar en este caso una ahogo de, de lo que uno más quiere en la vida que es eh, a su hijo y por otro lado de eh, darle una herramienta que le va a servir toda la vida que es esto de poder sobrevivir en el agua ofrece el método, eh, me parece importantísimo para prevenir lo que es, es el, el asesino número uno accidental en, en nuestro país was just an 18-year-old surfer that taught swimming because I was a lifeguard. And I was trained to work with 9 and 10 and 11-year-old children. They're very verbal. They're very big. You tell them what to do. You show them what to do, and they could do it. But with a baby and a non-verbal, um, it's a different type of a scenario. So I had to start working with six-year-olds, and I wrote everything down. This is before video cameras. This is before recorders, really. And so I had to write everything down. And in reading what I had written down after each lesson every evening, um, I started to see some trends. Six-year-old girls that can't float typically do this. Five-year-old boys that can't swim typically do this. So it wasn't so much trial and error as it was understanding from a scientific viewpoint what I was doing. And I didn't have to wait five or six weeks. I could see a trend within a couple days. So I taught the, the children how to swim. They taught me how to teach. Siento que el ahogamiento es la primera causa de muerte accidental en menores de 1 a 4 años en Argentina se desconoce, o sea, yo lo sé porque indagué y me metí en las páginas de información de, de, del país está siempre el primer ahogamiento y segundo accidente de tránsito Drowning for children under the age of 4 is an epidemic in the world and the context of that problem can be realized if you understand that in Vietnam today 34 children will drown. In Thailand, 18 children will drown today under the age of four. So this is truly a worldwide problem and it is something that can be solved through the efforts of instructors like Natalia and all of the other international instructors and the instructors in the United States. Because for a child under age four, survival is only six inches away. That's the distance from face down to face up. Cuando un niño se cae a una pileta, eh, no solamente es el tema del ahogo, que se puede ahogar, sino que hay varias cosas. Primero el traumatismo, que muchas veces se golpean, eh, y el golpe puede producir lesiones como hematomas dentro del cerebro. Eso puede hacer que quede inconsciente y que después se termine ahogando porque en realidad tuvo una lesión que hizo que, que se ahogue. El gran problema es que a edades eh, tempranas los chicos lo que hacen es bronco aspirarse y quedan en coma, tienen secuelas neurológicas, si esto realmente fue extendido, quedan a veces digamos, con dificultad para hablar, sin mover un brazo, una pierna, o los cuatro, digamos, los brazos y las piernas, o el cerebro, digamos, un órgano que no tolera para nada la falta de oxígeno, y eso es lo que le sucede a un momento cuando se está ahogando. Rehabilitación trata de recuperar la, esta falta de oxígeno, pero nunca a íntegro, nunca, digamos, a, a como estaba antes. ¿sí? Si bien hay un concepto en neurología que se llama plasticidad neuronal, que ¿qué es la plasticidad neuronal? La capacidad que tiene en nuestro cerebro de ante una noxa, por ejemplo, si el niño se quedó con un problema para hablar, en realidad hay otras neuronas que tratan de recuperar, pero nunca como las neuronas originales. ¿no? Entonces, Creo que en este sentido no existe ninguna rehabilitación que sea, digamos, íntegra, efectiva como la de la prevención. Son tres las barreras más importantes de prevención. La primera siempre es la supervisión del adulto, sobre todo y especialmente cuando el niño está en o alrededor del agua. El adulto tiene que mirarlo constantemente. La segunda barrera es el cerco perimetral que tiene que tener toda la Este cerco no tiene que tener menos de un metro treinta de alto, no tiene que tener barrotes eh, horizontales que le sirvan como escalera para treparlo ¿no? eh, y tiene que tener una puerta que cierre y sola Otra cosa importante es no dejar fuera del cerco ninguna silla, muebles de patio o juguetes que él pueda empujar para usar de escalera para estar más alto, para poder pasarlo. Y tampoco que quejar el, alrededor de la piscina o del cuerpo de agua, juguetes o flotadores o cosas atractivas que al niño le llamen la atención. Cuando ese cerco es burlado o falló y la puerta quedó abierta y el niño llega al agua, el único que puede hacer algo en ese momento es el niño mismo. Y ese es esa herramienta. Cuando las demás fallaron y llegó al agua, que sepa qué hacer y no sea una tragedia. This is a very data driven um, organization. It's a very data driven technique uh, because the babies can't tell you at six months, I, I don't like to float or I want to throw my head back or I would rather roll over than float. Please pick me up. They'll show you with their behavior, but because the instructors know baby. Some people play the violin, some people play the guitar. Our instructors play baby. They're like an instrument. El método enseña a bebés desde los 6 meses y hasta los 12 meses a eh, girar y flotar y quedarse flotando boca arriba, respirando hasta que llega la ayuda de un adulto. Eh, los bebés a partir del año, que ya están caminando y hasta los 6 años, lo que aprenden es a nadar con la cabeza abajo del agua, los ojos abiertos para ver a dónde tienen que ir. Girar de la misma manera para flotar, respirar y descansar, y volverse a dar vuelta para seguir nadando y repetir esta secuencia de nadar, flotar, nadar hasta que llegan solos a un borde o a una escalera o donde necesitan llegar. Se avanza siempre al ritmo de cada nene. No, el curso no se da de manera automática o autónoma, igual el instructor no hace lo mismo todos los días con los alumnos. Eh, se trabaja siempre en base a lo que cada alumno muestra y se va construyendo en base a eso. Eh, también se avanza el ritmo de cada nene. La mayoría le lleva seis semanas a aprenderlo, pero hay algunos que lo hacen en tres, cuatro, cinco y algunos lo hacen en siete o hasta ocho veces. La última semana todos practican ropa, un día lo practican con ropa de invierno, de verano, y otro día ropa de invierno, porque el 83% de los niños se ahogan vestidos. Entonces esto de practicarlo con ropa es eh, muy útil, eh, le cambia muchísimo el escenario un nene, eh, tenés que considerar que a un bebé eh, de 8 o 9 meses la ropa de invierno le puede hasta duplicar su propio peso y es totalmente distinto a flotar y girar con ese doble de peso al que está acostumbrado que hacerlo simplemente en, en un traje de baño La mayoría de los alumnos eh, empiezan el curso llorando. Es obvio que llore porque está, digamos, está indefenso, está con una persona que está recién conociendo. Es toda una adaptación la que lleva, pero yo creo que lamentablemente lo que yo, yo creo que no todo el mundo puede ver esto de la prevención que uno le, le está generando. a eh, al hijo. Y también creo que ayuda mucho esto de la personalidad natalia y, y el espacio donde están. ¿no? Esto de que están los juegos, de que después nos vamos a los juegos y te quedas en los juegos, que te quedas hablando con otros padres. A medida que avanzamos en las clases y también ellos se van sintiendo más cómodos, más confiados, eh, empiezan a disfrutarlo y a tener una sensación de autoestima impresionante. Digo, eso tiene mucho que ver con, con eso, digamos, con, con pasar esa barrera de diseñado que uno dice a ah, mi hijo llora eh, y en realidad eh, vas a llorar mucho más vos si le pasa algo eh, que si, digamos, si no le, le implementas el método. Creo que este método eh, tendría que ser algo universal, tendría que darse en las escuelas, tendría que ser algo que todos los niños lo puedan hacer, porque creo que es la mejor medida de prevenir esto, digamos. Creo que para poder hablar de prevención hay que educar, y si uno realmente da la información como corresponde y se informa y se educa a la población, creo que van a ir descendiendo lo que es el porcentaje, en este caso, de ahogamiento y una notas altísima My objective is that not one more child drowns, and that's why 300,000 babies in the last 47 years have been taught to do this. And people like Natalia and all of the other international instructors are a testament that, is, that this isn't just a problem in the United States, it's a problem worldwide. And we're solving it one baby at a time. God, I'm so Mira, ¡Cantito!